Lo que nunca Eso, se había visto. Lo que nunca niño. se había visto. Está exigiendo y, ya. Y qué bueno, mira, qué orgullosa no me empezado. sentiría acá. No he empezado. Está y tilda de vagos a quienes él se refiere. Pero más vago es o él sea, que ese, no quiere tirarse que, a la contienda interna porque ese. tú no tienes muchísima gente. Tú vas a ro, tú vas arrollar y son abiertas donde vagos. todo el mundo va a votar. Él dice: Yo voy a hacer un vídeo de Instagram porque por Instagram usted gana elecciones. Por Instagram usted hace Eso los lo aportes necesarios. No y usted nos tilda a nosotros Ay, y, y, y a quienes él rinde su.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 Pretende producir cambio en el Congreso con esa mentalidad y avalado por quien está hoy violentando la Constitución. Decíamos, Yo me pregunto. Y decía el amigo televidente, y con. Vamos a tomar la llamadita. Buenos días. Sí, ya. Gracias. Gracias. Felicidades una vez más por ustedes tres por defender nuestra. No, no sé qué decir, nuestro. Esperamos país. que el, este, también se quiero, produzca ese pensamiento. Quiero opinar y decir que.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 Y el presidente preocupado de que ella está inaugurada. Le costó la vida a, a Ciudadanos y de todo. Déjame, y, déjame. Y, déjame, y, y óyeme, y tú, tú ves bien que la estén reformando ya tres veces la, el presupuesto. De, de, de 700 vamos por Francis, mil y pico. Hay que quitar la palabra reforma, poniéndole un chin. Ah, bueno. Y la gorrita. Un chin. Y la gorrita, ¿Está correcto? Y la gorrita que cargamos? Está correcto que, que le pongan un chin mal al presupuesto. ¿Tú estás de acuerdo, Lara? Tú sabes. Francisco de Marguerite. no conoce visita. ¿A, ¿A qué fue que, que vino? Manera, se inaugure en estos cuatro años del gobierno del presidente. Nos dijo a fin de año. San Francisco de Macorís tanto la merece. Una obra que es un hospital moderno regional bueno. y que el presidente quiere inaugurarla en estos gracias. cuatro años. Much Él estaba aquí ayer diciéndole a los ingenieros que necesita esa, inaugurar esa Muy obra. Muy pues muchas gracias.